amigos de youtube, hoy te traigo otra entrega y te traigo un vídeo muy interesante hoy vamos a aprender a descargar fondo para windows 10 de manera gratis de la Microsoft Store, vamos a descargar los nuevos fondos que veremos a continuación sígueme, para descargar estos fondos lo primero que haremos es lo siguiente le haremos clic derecho y le daremos donde dice personalizar luego que llegamos a esta parte le damos donde dice temas Luego que llegamos a tema, vemos algunos temas que nuestra computadora trae de fábrica Le vamos a dar, obtener más temas de Microsoft Store Le damos un clic, esperamos que la tienda abra Y podemos observar todos estos temas para Windows 10 Vamos a dar una breve revisión Todos son muy bonitos y interesantes dependiendo el tono que le quieras dar a tu computadora. De todo lo que he visto, solamente he visto uno que es pago, pero la mayoría son gratis. Entonces, ¿cómo ponemos uno de ellos? Vamos a hacer la práctica con uno de ellos. Vamos a poner este. Le damos clic, le damos a obtener y esperamos que descargue para luego utilizarlo en nuestra computadora es algo interesante porque podemos poner nuestro fondo con esos temas a nuestra computadora también podemos poner la computadora de una manera más elegante y más bonita para cualquier tipo de ocasión este pesa 6.67 megas no pesa mucho dice que ya está instalando y vamos donde le mostré a continuación y ya podemos ver el nuevo tono el nuevo fondo que tiene y vamos a probarlo de una vez para que puedan observar y vemos de una vez que ya nuestro windows 10 ha cambiado definitivamente la apariencia que tenía hace unos momentos es cuanto a este vídeo espero que este vídeo haya podido ayudarte a solucionar este problema y a cambiar la apariencia de tu windows 10 hasta la próxima